Pero yo para competir no lo enfoco así, lo enfoco en hipertrofia, culturismo, ¿vale? Entonces, es muy importante, si voy a hacer 10 repeticiones, que sean 10 repeticiones de verdad yendo donde tienen que ir. Y ahí es donde el 90% fallamos, en un que hasta hace poco también fallaba, ¿vale? O sea, entrenar intenso no es sudar, no es mover todas las placas en un remo y en onda. Si yo ahora te digo que claves la espalda adelante, de hecho ahora después haremos ejemplos de espalda. Que claves la espalda adelante, arrastras los codos con relación externa del hombro, tal, vas a meter 40 kilos a decir Hostia, no puedo, tío. Y luego vas a decir, meteré todas las placas y como siempre. ¿Para qué? O sea, realmente has llegado donde querías y ese es el grado de esfuerzo. Pues bien, hay una contaminación, fijaros que eh, cuando hablamos de, de entrenamiento, decir, eh, eh, digamos, para generar hipertrofia, se supone o sea, que el objetivo es muscular, ¿no? o sea, es muscular las fibras. Y sin embargo tenemos eh, dos tipos de, dos tipos de, de contaminación. ¿vale? Si la contaminación que proviene del el mundo de la fuerza como tal, la teofil y luego, de, luego de el glistin, esto es. Eh, hay que levantar el peso, o sea, el objetivo es levantar el peso, o sea, levantar una carga, te pudo tope. Yo he hecho terapia. la terapia es precisamente decir no sentir el peso, para o sea, en el momento, o sea, trajar las palancas, que ojo, trajar las palancas puede ser bueno si luego lo extrapolas con el turismo, pero, sí, sí, sí. Pero, pero eso no te va a generar un estímulo muscular. Entonces, al final lo que ves eh, eh, a la gente es, eh, digamos, utilizar las palancas para, para, para hacer el o sea, para, para levantar eh, pesos que en realidad no podrían levantar si no fuera eh, trampeando en momentos incorrectos, eh, eh, para alimentar el ego más que para alimentar nuestros músculos. La terapia, por ejemplo, fijaros que el objetivo es que el peso nunca se note. O sea, en realidad, cuando veis un atrófilo eh, levantar un peso, una carga, ¿verdad? Pensáis o sea, que podría hacer así y moverlo. Claro. Imposible. Entonces, o sea, ¿qué hace? Eh, para hacer movimiento, es un movimiento es decir, de, digamos, de es, o sea, explosivo, con inercia, para que esa energía se libere en el ambiente. Hasta que va a cargar y luego, igual. O sea, es un juego, digamos, de. Pero no hay, una, o sea, no, hay, no hay una gran estimulación muscular. O sea, se juega a lo contrario. ¿Qué pasa? Que La gente en los gimnasios eh, eh, haciendo lo contrario. O sea, buscando decir, eh, progresión de carga. La progresión de carga parece. O sea, eh, siempre digo decir, El tema de, de progresión de cargas es siempre positivo. O sea, ser más fuerte es positivo. Pero ser más fuerte es de verdad. Esto es, o sea, hacer una técnica ser estricta con un ROM. El ROM que tú ya has decidido. O sea, no tiene por qué ser un ROM completo siempre. O sea, también hay que quitarse un poco, eh, obviamente, en la, en la mayoría de casos, un ron concreto suele ser mejor. Pero no tiene por qué. O sea, depende de circunstancias, depende de... Pero en todo caso, la cuestión es eh, que, el, que el estímulo si lo vaya al músculo. O sea, ni a los tendones, ni a los ligamentos, ni a... Eh. Hay, que, hay que tener que la fuerza es adaptativa al final. Ese movimiento es de palanca, es una adaptación. A ver, es un chino levantando una barra con 200 kilos y pesa 70 kilos. O sea, tiene una fuerza brutal, pero luego no tiene desarrollo a nivel muscular. ¿vale? Entonces, eh, eso es un poco lo que... Tienes que entender que una cosa que en el culturismo. El culturismo moral, eh, lo primero que no se trata, como yo digo, no es mover el peso, es manejarlo. Es, es un matiz importante. Tened en cuenta que en, en, el, en el culturismo, bajo mi punto de vista, como yo entiendo el entrenamiento, el, el peso es un medio, no es un fin. ¿Vale? Entonces, yo eh, con esto no estoy diciendo que haya que entrenar, que no haya que entrenar kilos, no. Si tú puedes hacer una sentadilla con no hay razón para hacer la cocina. Eso tenéis que tenerlo muy en base. En base a lo que estamos diciendo eh, Fran y yo, de que, que con matices el entrenamiento que seguimos es muy similar, no estamos diciendo que este es el, el entrenamiento, como igual que hemos hablado hoy, a lo largo de la mañana, sobre la forma de comer, la forma de y tal, con el entrenamiento es lo mismo, no estamos sentando una cátedra que digamos, no, hay que entrenar así, sino que estamos hablando precisamente de lo que tenéis que hacer todos. Fran y yo. Eh, hemos entrenado en muchísimas formas y tal y yo al menos eh, por mi naturaleza o por, por, por el tema de ser sí que he notado que como más ganancias obtengo es entrenando de una forma basada en la densidad yo por ejemplo me ha costado mucho eh, por mi personalidad estar muy concentrado ¿vale? entonces yo, yo no, por ejemplo notaba eh, con el entrenamiento pesado notaba que mis palancas no daban ¿vale? no, no, para trabajar un rango de repetición más abajo mis palancas no daban me iba siempre muy limitado si quería recurrir a la fuerza el volumen, que es más lo que lo que hablar mi concentración, mi forma de ser no me permitía estar focalizado eh, durante 30 o 40 series al final en un paso de 15 o 16 series empiezo a pensar en el curro en mi mujer en si a jugar Madrid en lo que sea, yo ya me salgo entonces ya es como estar en una oficina entonces eh, lo que busco es como lo que me está hablando a lo largo de ya, profesionalizar el, el entrenamiento que, me, que sea más adecuado para mí y dentro de eso, evidentemente, hay un abanico que os va a llevar pues, unos hace hacer volumen, un volumen más, más elevado para va a cerrar, otro basado más en la densidad y Sergio es pues, un, digamos que podría ser casi un híbrido ¿vale? entonces, eh, al final, el objetivo es el mismo, es el, obtener el máximo desarrollo muscular y yo, bajo mi punto de vista, no solo es eso sea, Obtener máximo desarrollo muscular y, como he dicho antes, rentabilizar el esfuerzo. Dentro de ese desarrollo muscular, eh, sentir que estás invirtiendo eh, menos, dejándote menos, o sea, evitando dolores articulares, evitando saturación del sistema nervioso, evitando eh, dif diferentes eh, aspectos negativos que se nos pueden, se nos pueden aparecer. Debe buscar siempre ese balance en el desarrollo con lo que dejáis a cambio que es una quita que estamos, o sea, que no queremos decir que estamos en contra de entrenamientos de fuerza, de hecho... No, no, no, no. De hecho, está muy de moda, pero yo lo que veo en los entrenamientos de fuerza es que realmente están mal integrados dentro de lo que es el mesociclo del entrenamiento. Es decir, tiene sentido que un principiante entrene la fuerza explosiva, porque al final un músculo más fuerte tiende, tiende, no siempre pero tiende a ser, un músculo más grande, pero el problema es... Ceñirnos siempre, porque bueno, tenemos muchos referentes muy jóvenes que, que hacen fuerza, lo hacen estupendamente, pero tenéis que entender que son genéticas privilegiadas y hagan lo que hagan y estarían igual, o sea, y moverían los mismos kilos y hicieran fuerza o no. ¿Y, ¿Vale? y por cada uno hay por por cien que lo no ves, que no. Claro, entonces el tema es, si lo hacéis porque os gusta, estupendo, al final al gimnasio tienes que, tú tienes que ir al gimnasio a entrenar mm, gustándote lo que haces. El tema es si realmente lo que estás haciendo es eficiente y efectivo para ti, que es es muy distinto, eso Sergio lo, lo ha hablado muchas veces, Dicen, no tengo que hacer el entrenamiento que a mí me gusta hacer, sino el que realmente me está funcionando. Como a mí me gustaba. Claro. Yo, yo cuando, cuando cambié a la metodología de entrenamiento de José, yo tío, yo la primera vez que vi el, la planificación fue para... pero Bueno José, ¿qué te parece si hago los ejercicios pero sigo haciendo el 4x15? Y lo que me planteó fue, y encima me lo dijo en mi casa, el cabrón para la cara. Me dijo, ¿cuánto crees que del 1% al 100%, cuánto crees que dabas en el entero dijo, hostia, no, no sé. Y lo salía reventado. Y decía, pues si le digo igual no dabas ni un 75%. Claro, es que es una manera muy diferente de aplicar la intensidad. Yo, por ejemplo, antes siempre nos movíamos cuatro ejercicios eh, intentando llegar siempre a un 4 x 15%. Y a ver, lógicamente, las, las últimas series, que eran las más pesadas, 6-8, sí, ¿vale? Hostia, no es lo mismo eso, a que tengas que aplicar, por ejemplo, un clúster. Eh, eh, os explico un poco. Eh, yo antes sí que tiraba más por ejercicios como una sentadilla libre, ¿vale? Ahora, a nivel articular, consideramos que, bueno, que es más, más eficiente, ¿vale? Eh, si tienes la, la suerte de disponer pues, de máquinas de sentadilla, que, bueno, que te permitan cargar el peso sin involucrar tanto pues, articulaciones, lumbar, etcétera, pues, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, solemos hacer los clústeres con una belt squat, por ejemplo, que eso no quita que metas peso. o sea Yo tengo hecho el cluster en belt squat con 600 kilos. Vale, o sea, no lo quitas Si, sí, la, la sentadilla libre no puedes hacer exacto claro, o sea, sí. no más, puedes hacer la sentadilla libre sí, sí, sí, sí. Y el margen de error, o sea, que eh, tú a eh, nivel psicológico te he mucho Por ejemplo, en, en altero vuelvo otra vez a la cuestión eh, ¿Por qué pensáis que el suelo está tan acolchado? Es, o sea, es psicológico, es para que también te no tengas De hecho, hay, hay técnicas evasivas vale, que sí, para cuando te, te peso, no, no o sea, no puedes eh, sobrepasarlo, ¿vale? o sea, puedes evitarlo y te puedes caiga. o sea, queda plomo eh, una sentadilla libre, imaginar por ejemplo decir eh, hacer un cluster, o sea que está basado decir, eh, en movimientos eh, donde realmente decir, estás haciendo una intensidad brutal y no sé, eh, digo decir, o sea, te, con un, un, unos RM brutales. Entonces realmente decir, o sea, es, a nivel psicológico, ¿de verdad eh, si eres capaz de hacer una sentadilla libre sabiendo decir que lo moviendo cerca del 40% del RM, uff? Y si luego no subís, o sea, no, obviamente decir, eh, al final tiene que haber un equilibrio eh, entre también eh, digamos, la seguridad que, lo cual no quita decir que de nuevo alguien que empieza en el gimnasio y demás te hacer sentadilla libre. Con matices dirá que sí, con matices. son los básicos, que sí, o sea, son, no, no es algo que hay que, que evitar. Pero de todos modos, o sea, esto es culturismo, si quieres hacer otro deporte, o sea, eh, ya digo, yo que al gimnasio y lo que veo es que muchas veces, pues, si me parece como de power, ni siquiera como el building, sino que eh, la gente quiere mover más, más peso, pero eso es mover peso, o sea, eh, como un lo real o como un. ¿Alguien te una cosa? ¿Alguien te duda de lo que es una serie clásster? ¿O todo sabe lo que es una serie Yo no sé lo que es dividir una serie en subseries, en vez de hacer un 4 por 15, perdón, en vez de tirar una serie, por ejemplo, a 15 repeticiones, lo que haces es dividirla en subseries, pues igual tiras una primera serie, con pues ponte a 5 repeticiones, descansas 15 segundos, tiras a 4, descansas 15 segundos, tiras a 4, descansas 15 segundos, si puedes Tiras otra vez a 4, tiras otra a 4 y en el último caso tiras a 3, por ejemplo. Claro, la filosofía sería básicamente, decir, eh, ¿qué o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué banking? O sea, sí. o sea, ¿qué, ah, o sea ¿por qué así no? Por ejemplo, es es de alta el... intensidad. Exacto, es algo, alta Exacto, es de alta tiene muchas repeticiones. o sea, la cuestión del clúster, clúster quiere decir para mí, en, en inglés es decir, decir, decir, yo hago, en un clúster no, no ortodoxo, que es eh, que siempre la es primera, la primera serie, digamos, tiene, digamos, una repetición extra, ¿vale? o sea, para generar agua de tráfico, a partir de ahí, ya, digamos, haciendo hacer clúster pull. O sea, entonces va sumando repeticiones si Que fijáis, por ejemplo, que eh, un peso, por ejemplo, que podéis mover 1 por 10 y ya lo fallo. Bien, ¿de acuerdo? Lo dividimos en subseries, ¿vale? Y los descansos, siempre en concretos. que sobre esto ahora hay una, un pequeño inciso que es muy, muy importante, o sea, porque marca lo que quiere que tiene intensidad. Eh, que también se emplea de una manera un poco ambigua, hay eh, dos intensidades. Eh, nos permite eh, aplicar, digamos, eh, una intensidad frontal en cada miniserie. Y voy a pensar, bueno, pero al fin y al cabo son series distintas, entonces no contará como una, ¿no? Y aquí viene lo del descanso completo y descanso completo. Realmente o sea, lo que hacemos cuando hacemos una serie, digamos, a repeticiones dentro de un RM completo, lo que estamos haciendo realmente es generar una fatiga, ¿vale? O sea, pero no hay ¿Cómo lo explico? Para que sea realmente... Estamos llegando a un sistema en el cual, digamos que y a alcanzar el fallo, ¿vale? o sea, y llevamos al fallo por una fatiga muscular. ¿vale? Lo que hacemos con el sistema cluster ¿vale? es reducir, o, sea, reducir simplemente, decir, o, sea, eh, o mejor dicho, ampliar ¿vale? decir, el número de series que vamos a hacer dentro de ese rango de fuerza. Por ejemplo, en un, eh, uno por día aplicaríamos un RM, ¿de cuánto? X. ¿vale? Eh, realmente, decir, con un cluster podríamos aplicar un RM vamos, eh, disparatado, o sea, en, o sea, muchísimo más alto. Eh, ¿Cuál es el problema que podéis pensar de decir, bueno, ya, pero eh, lo separo por tiempos, o sea, hay muchos descansos? En realidad no. Porque sobre este concepto ha habido mucho, de hecho estoy bastante, ya digo, hablo de contaminación, un poco de, de, de ideas preconcebidas, que es pensar que el descanso completo o incompleto, ¿no? O sea, descanso de 180 segundos, eh, así el recupero ADP, eso, eso, eso, eso es eh, inventivo, ¿vale? Entonces, es un poco decir, una ciencia popular, y más. o sea, eh, la fosfocir, la, los niveles de fosforcreatina, en lo mejor de los casos, eh, pueden llegar a 7 segundos, 8 segundos, más allá de ahí, empezáis a, a usar milicromisis, lactato, y eso, en el mejor de los casos, ya al principio, eh, a partir del segundo ejercicio, te, o sea, te, en pierna, en el segundo ejercicio, ya estás en glicólisis. En entonces, eh, ¿qué se hace realmente? ¿Por qué son 15 segundos y no, por ejemplo, decir, yo qué sé, eh, un minuto? Porque entonces el cuerpo sí que entra en descanso.